Algo que estaba latente, algo que se estaba esperando, la extradición a los Estados Unidos de Alex Sapp. Aquí sale a relucir el dicho, va a volar mierda para el zarzo. Muchos dicen que esa expresión de mierda pues es como maluco, pero lo que pasa es que nosotros, para los que no saben, pues todos sabemos qué es, pero para los que no saben, utilizamos mucho esa palabra, cuando va rápido decimos va toda mierda. Cuando se estrelló, se volvió mierda. En este caso, va a volar mierda para saso. Es como un, un dicho. Pero aquí estamos hablando de un mierder real. ¿Por qué? Porque lo que está pasando puede ser el fin de la dictadura de Maduro. Porque allá definitivamente la psicología, la terapia... Él podrá decir en este momento... Yo no tengo nada que hablar, yo no tengo, yo voy a, a ser muy precavido con lo que... Pero después de que uno lleve bastante rato allá, la cosa cambia. Se está poniendo teso. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, el que tiene rabo de paja no se tiene que arrimar al fuego. Y aquí, en este caso, no solamente Maduro, sino los, los hijastros de Maduro que están untados hasta la coronilla, que se robaron la cantidad de plata que ustedes quieran. ¿Por qué? ¿Cuál era el entramado? no era que ellos compraran alimentos dañados se dice que perecederos ¿por qué? Yo alguna vez lo dije aquí y vuelvo y lo repito pues para que la gente entienda cuál es la magnitud Compraban por decir una carne que vale 10 mil pesos la libra y esa carne eh, va a vencer el próximo 20 de octubre Perfecto, entonces como ya no faltan sino cuatro días para el 20 de octubre Pues entonces lo que hacen es que esa misma carne que vale 10 mil pesos no la van a vender a 10 mil pesos sino que la van a vender a a 4 mil, hay un dicho que dice del ahogado el sombrero entonces, todos hacían su negocio ¿por qué? porque el que vendía decía pues en lugar de perder, pues yo prefiero venderla barata y aunque sea recupero parte de la inversión perfecto, esa es una forma de verlo el otro negocio es que estos señores sí la pasaban a full precio, ojo la compraban a $3,000, $3,500, pero aquí la pasaban a 10 y a $12,000 pesos. Entonces, imagínense lo que se estaban robando por el camino, porque finalmente lo que estaban comprando eran alimentos que ya estaban a punto de vencer y que, vuelvo y digo, un rescate. Hay que coger lo que sea. Entonces, hacen eso. Ahora, la, el otro pedazo que es da parte de la historia negra, ¿Cómo era la figura? Mandaban los alimentos de allá para acá y de aquí para allá no pagaban con dinero. Mire cómo era el negocio de, de, de completo. Se está hablando que dentro de las investigaciones de aquí para allá están mandando droga. Y allá no les están pagando con plata, les están pagando con alimentos. Y eso era lo, los famosos clavos entonces imagínense el entramado tan bravo ganaban por la salida de la droga ganaban por la venta de los alimentos perecederos entonces ya era doble ganancia fuera eso al alimento le estaban subiendo el 70 el 80 hasta el 100% más y estaban vendiendo de aquí para allá de allá para acá mejor dicho por donde lo viera estaban ganando por eso se habla de miles de millones de dólares y pues claro así se formó esta gran empresa criminal ahora ¿Cuál es el pecado que tiene Alex Zap con respecto a los Estados Unidos? Que le descubrieron una intramada donde han lavado más de 350 millones de dólares. Ese es el pecado que tiene en los Estados Unidos. Pero como además tiene 7 órdenes de captura en 7 países diferentes donde está pidiendo ser extraditado, entre esos Colombia. Pues la cosa se pone más compleja, porque digo, acá... A volar mierda para el tarso. Esto puede llegar a ser el fin del régimen del dictador Nicolás Maduro. Porque el que cae ante la justicia de los Estados Unidos así es a mudo. Canta porque canta. La preocupación en Miraflores pues obviamente no es de que sea la, la más tranquila. ¿no? En este momento hay una zozobra grandísimo y por ahí hay algunos que están pegaditos a Maduro. Por eso la preocupación en Miraflores es grande. Ya que en estos momentos Alexa va en un vuelo rumbo hacia los Estados Unidos y vuelvo y digo allá ya es otro cantar hicieron miles de patrañas pero no pudieron impedir que el testaferro del dictador chavista fuera extraditado a pedido de la justicia norteamericana desde cabo verde acusado de un millonario lavado de dinero esto es una historia muy profunda esto es una historia que mejor dicho aquí va a salir a volar más de uno esperemos y ojalá que le dé muy buena seguridad para que porque en este momento la vida de Alessab está en peligro, porque a muchos, a muchos, a la mayoría les conviene más ese señor muerto que vivo. Vamos a entrarnos bien en esta noticia, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para que día a día estemos mejor informados y vuelvo y repito no me cansaré de decirlo gracias a usted seguimos siendo los chismosos número uno de lo que está ocurriendo minuto a minuto en venezuela detenido hace más de un año en cabo verde bajo la acusación de ser el presunto testaferro de nicolás maduro y de la solicitud de extradición por parte de los estados unidos un jet recogió a Alex sap en cabo verde para llevarlo a territorio norteamericano informó el medio de cabo verde noticias de norte Alex sap a quien la justicia estadounidense solicita por el lavado de dinero es un cercano colaborador de Maduro, que le dio la nacionalidad venezolana, título de embajador, tacha su detención de secuestro. Ojo, porque uno de los primeros pecados que tuvo Alexaque fue cuando fue detenido, él dijo: No sé, yo no conozco al señor Maduro, yo nunca he hecho negocios con ellos, no sé qué. Cuando ya se vio ahorcado, entonces resultó que ahora era un diplomático enviado por el gobierno. De Venezuela en cabeza de Maduro y que era embajador y bueno una cantidad de cosas para que su inmunidad diplomática no lo tocara pero le salió el tiro por la culata. El empresario colombiano nacido en la ciudad de Barranquilla, de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, GGL, acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecio al chavismo. Recordemos que SAP fue detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde el 12 de junio del 2020. Es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el dictador Maduro, bien, el dictador Maduro y su régimen pudieran desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. El empresario colombiano, junto con su socio Álvaro Pulido, también solicitado, habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control, encara hasta 20 años de cárcel de ser hallado culpable. Ahora, eso no solo salpica al colombiano, también a tres hijastros de Maduro y otras nueve personas, fue sancionado en julio del 2019 por Estados Unidos por esa precisa maniobra. Por esa razón, todos tienen congelados los activos o bienes inmuebles que puedan tener en los Estados Unidos. El entramado inicia desde el momento en que al se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. Ellos hicieron su gol. Por un lado aparecían como esos señores de corazón grande que dan alimentos a los pobres pero no estaba mirando que por el otro lado se estaban robando miles de millones de dólares. El Departamento del Tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlados militarmente por el anterior régimen, explicó en ese entonces el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin. Dicha empresa criminal se inicia desde la red de corrupción que opera el programa CLAP, y que ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social para recompensar a los partidos políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos. El autor del libro, el periodista Gerardo Reyes, resalta Alex Zapp, la verdad reveló que el enigmático empresario barranquillero se benefició de una red de empresas fantasmas dedicadas a las importaciones ficticias al tiempo que manejó diversos asuntos comerciales del régimen bolivariano logrando amasar una fortuna valuada en al menos mil millones de dólares oígase bien esto es algo escalofriante mil millones de dólares ese pobrecito con esa ayuda humanitaria para estos pobres que estaban aguantando hambre en su momento este señor fue la solución ¿Por qué? cada vez que había un problema él resolvía día a día esos impases más urgentes del gobierno de venezuela cuando se necesitaba resolver el problema de los alimentos porque no había leche, pues ahí estaba, lo llamaban y era el que solucionaba el, el chicharrón. Cuando no había combustible, la misma jodacía se iba, negociaba el envío de tanques de combustibles desde Irán, aseguró días atrás a Infobay. Teniendo ese manejo tan poderoso, entabló estrechos lazos comerciales y diplomáticos con países como Turquía, Irán y Rusia, con el primordial objetivo de ayudar al dictador venezolano a burlar las sanciones internacionales los expedientes indican que son decenas de empresas fantasmas las que desarrolló en varios países de América Latina es que esto aquí estaba, mejor dicho, aquí cayó hasta el nivel de la perra estaban en varios países de América Latina, varios países de Europa e incluso Estados Unidos pero el principal vínculo de SAC con Maduro se da a través del Group Grand Límite GGL Señala de vender al régimen alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes Cuando yo digo que ganaban por todas las puntas es por lo que yo les repetía Se compra si la carne vale mil. Y se compra en $3,500, pero no la pasan a $10,000 porque hay un subsidio y se va a demorar el pago Entonces esta que vale $10,000 la pasan en $20,000 Entonces esta de $20,000 que valió $3,500 no está dando sino $16,500 de ganancia por libra Ustedes se pueden imaginar Mejor dicho, eso fue lo que robó este Sin contar lo que se robó Maduro, sin contar lo que se robó los hijastros de Maduro y sin contar lo que se robaron las otras nueve, per nueve personas que están vinculados directamente a este proceso. Ambos han sido acusados en distintas oportunidades de usar ese programa conocido como CLAP para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima. Incluso han sido denunciados de entregar comida en mal estado. Ellos será haga de cuenta como quien Gordon Marrano échele lo que sobre ahí eso. Un poco de balones ahí que nos están siguiendo y nos están siendo partidarios a este régimen. Ahí está la realidad, señores. Esto huele maluco. Aquí va a haber algo terriblemente bueno para la población de Venezuela. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.